Feliz año nuevo a todos, domingo 18 de febrero de 2018, 18 del 2 del 18 Pues nada, que ayer estaba tonteando en Facebook y vi a un nota que se llama Tongue Que es de un país sudamericano, no sé si de Colombia o de Perú o de por ahí Que se dedica a hacer versiones de rock a su bola, ¿vale? Y me pareció... ¡Ups! ¿Qué pasa aquí? Se han dando, calla, canalla y, y salió el, el nota, pues, eso, haciendo una versión del, de la canción esta de los Guns and Roses que eh, se llama Sweet Shallow Mine Sweet Chill, él dice Sweet Chill o, o Me, creo que dice, bueno, la leche miga, es muy entretenido y tras verlo pues digo pues voy a sacar yo una versión mía también no sé si de la calidad del Tongue pero vamos, por ahí, por el estilo y nada, esto es, os pongo primero el riff eh, el riff es, eh, digamos, no lo voy a tocar entero, sino solamente como si fuera la parte final del riff, pero que nos sirve completo, porque lo que es el riff es dos repeticiones y una parte final. Pues lo voy a comprimir, digamos, a una parte solamente. Bueno, porque ya me estoy enrollando demasiado. Y nada, aquí está. Y el tema está en re sostenido en original, es decir, la guitarra está en re, pero está tocada un semitono más bajo, y yo lo voy a tocar en sol, que es por lo que voy a hacer mi propia versión. Bueno, y sin más dilación, ahí va el tema. Bueno, pues <coughs> es relativamente fácil. Más en banjo, que con muchas cuerdas al aire, se minimiza un poco el movimiento de dedos. Yo creo que puede ser un poco más fácil que incluso que la guitarra. Lo más difícil que me está resultando es cuando me desplazo hasta aquí abajo, luego volver. Pero como realmente no vamos rápido, vamos lento. Es decir, no vamos a, a 240. Va. Estoy, lo estoy tocando pues, no sé si es un poquito más rápido que, que la versión original, pero bueno, lento. Bueno, lo primero que tengo que decir que esto está en sol, ¿vale? Tocando sol, el original está en re sostenido, creo. Y esto está en sol, es decir, que el tono no es el original. Con esto no podéis tocar encima de la canción, pero si lo que vais a hacer es acompañar a alguien cantando algo en vuestra propia versión, pues puede servir. Bueno, pues partimos del acorde de sol. Vamos a hacer aquí una pausa para Bueno, que pausa ni, ni, ni leche directamente. Partimos del acorde de sol, vale. El acorde sol sería este completo, pero solamente vamos a poner intervalo. Y la tercera al aire. Entonces vamos a hacer... Empezamos con un forward roll. Perdón, un backward, mejor dicho. La tercera al aire, la prima que está pisada en el quinto y la, y la tercera que está pisada en el, en el tercero. La segunda en el tercero. Entonces hacemos... Y vamos a poner esta, esta nota, ¿vale? Y ahora vamos a hacer esta, esta secuencia de notas que siempre se va a repetir, que es, que es prima en el décimo, quinta al aire, prima en el noveno, quinta al aire, ¿vale? De manera que hacemos... Volvemos a hacer esta, esta misma figura. Y ahora vamos a cambiar y vamos a poner esta postura, ¿vale? en la cual tenemos, seguimos teniendo la cuerda tercera pisada en el... perdón, otra la tercera. La segunda pisada en el tercer traste y la, quinta, y la primera en el quinto, pero le vamos a agregar con el dedo índice la segunda pisada en el segundo traste. Segunda pisada en el segundo, no, no, la tercera en el segundo. ¿Vale? Y hacemos... Y tenemos que volver a poner esta nota. Esto es quizás más dificilillo. El rol es el mismo que antes vamos a repetir y ahora vamos a poner esta otra postura en la cual estamos pulsando estamos pisando la tercera esta vez sí en el quinto traste y estos dos dedos no, no prácticamente eh, antes tenía puesto el índice lo que he hecho es este movimiento vale es decir eh, la segunda en el tercer traste y la, y la primera en el quinto hacemos y ahora volveríamos al, al principio de manera que queda todo junto perdón original tengo que hacer dos veces esto y luego remato con que lo que estoy alternando es quinta al aire con 10 9 7 5 7 9 repito todo Que hay que repetir dos veces lo de esa, digamos, eh, la, la, la secuencia completa. Y ahora, para cantar, eh, los acordes son solo. Entonces, yo lo que voy a hacer es, todavía no la tengo sacada completa, ¿vale? Estoy trabajando en ella, quizá la grave. Lo que voy a hacer es... sacando un solo que, que va a ser, perdón, perdón, voy a usar la, la, la esta, la, el, defina, el desafinador, todavía no lo tengo sacado evidentemente, pero voy a hacer uso de él, ahí, ahí ando en ello. Básicamente lo que voy a tocar es todas las melodías están en la segunda cuerda, toda la melodía completa, la segunda, pues tocando la segunda y la prima y la quinta al aire, ¿vale? Con la escala de sol y la, el único truquito que le voy a meter... El de... No sé si me está quedando claro. Bueno, en cualquier caso, que cuando la tenga la... ya la, la, subi... la subiré y de momento quedaros con el riff. Acordaros que hay que repetir dos veces el riff completo antes de... Venga, y...